Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La capital de los simios. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, oh, yeah. Oh, yeah. Oiga, eh, bueno, se me fue la onda, profe. Chota, la da, la da, la da. Eso, la da, pues, ¿no? Y el copete, tanto copete. copete. Tanto mambo, tantos días feriados, tantos días festivos. ¡Ay, qué manera de tomar, weón! En todo caso, profe, ¿ah? ¿eh? Como que nos fuimos poco al chancho. Sí, partí ¿Mm? el. Partimos el 16. 16, pues. Ay, ay, ay. Como dice el temucano, ¿eh? ¿Cómo <risa> era las 4 litros y en base Claro, hago 5 litros y medio. <risa> en base Esa, weón. <risa> no, yo pensé que iba a decir la otra. 40 días tomando. <risa> esa también. <risa> bailando pues. cueca, perra. <risa> sí, pues. Pero ya el eh, último día se descansó, ahí se relajó un poquito el cuerpo, también había que darle pausa.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 Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para, para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al 569 78690812, Más 569 78690812 -78 Rolandini y PTV, la nueva forma de ver televisión. de grande, Roland. Oiga, ahí tiene página también eh, de Instagram, donde lo pueden seguir, ¿ya?, Búsquenlo como Rolandino TV ¿Ya? Se escribe Rolandinho ho claro. sí. TV ¿ya? Y ahí lo pueden seguir y ahí están también en, eh, las publicaciones de Rolandino En cuanto a um, todas las series Y películas que se van agregando Al servicio. Cada vez más, cada vez más Exactamente vos, profe Dígalo usted dónde está hecho en esta semana fuerte y claro ¿Sí? Sí, pues Pero como tambor... Pero... <risa> Pero, ¿cómo tan.? Mer no, es. ¿Cómo era.? Eh, pero, como tan weón? Ahí sí, por ahí sí. ahí sí. Me, me estuve acomodando. Lo que pasa es que me quedé con el tema de la parada militar y todo eso. Eh, ah, y con el discurso de la ONU también. También, un discurso de la ONU que íbamos a estar dando una pincelada. Sí. <risa> <risa> pero, mire, tenemos para est esta ocasión. ¿Mm? Eh, mira, más que, más que weón, podríamos decir, es como con mala cueva. Entonces, digamos, lo vio fuerte, pero como tanta bala Así, güey. Bueno. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del ingeniero que vendió su casa y compró uno de los departamentos fantasmas de estación central. o oh, esos son los guetos, ¿no? No no, o no... Este. no, no es tan gueto este, no es tan gueto, pero ta, parece que mejor ubicado, dice. César Román lleva casi un año esperando la recepción final del edificio, que según el municipio incumple la norma chuta y vendió la casa ¿sí? ¿Sí? ¿dónde está? tiene una carpa ahí en, ¿En, en el, en el alameo la sí. <risa> aparte de no poder usar su vivienda subió la tasa de interés y la UF el dividendo me quedaba en 388 y ahora va en 550 ay ay ay <risa> ay ay ay Dice, el ingeniero mecánico César Román de 38 años, venezolano, cuenta que hace un año vendió el departamento que tenía en Caracas, en Venezuela, para pagar parte de otro en Chile, de dos dormitorios y dos baños, más un estacionamiento por 3.300 UF hoy están caros los departamentos, en estación central oiga, y allá en Caracas, ¿cuánto pueden vender un departamento? no sé, a ver ¿cuánto veamos, le darán? yo cacho veamos. que le dieran 10% nomás. o sea, de la propiedad, del valor propiedad de, de Chile Claro. apartamento en venta en Caracas a ver Vamos a ver así, al ojo nomás, al ojo ¿Mm? Porque obviamente va a estar en dólares, 1500 dólares 1500 dólares, no es eh, tanto, profe y 146 metros cuadrados 1500 dólares <risa> Eso cuánto es, ¿O estoy mal o son un millón o 15 millones eh, 1500 dólares, no un millón y medio, ah no, pero dice alquiler Ya, 40 ah, mil alquiler. dólares, ya por ahí sí Se vende departamento, 78 metros cuadrados 40 millones, 45 millones, uno de 81 metros cuadrados 45 mil dólares Apartamento en venta Distrito Capitán, Venezuela y Igual se es ven barato bien bonito. Y se ven bien bonitos sí 131 metros cuadrados 95 mil dólares Se vende apartamento 131 metros cuadrados 5 habitaciones 2 baños Por 95 millones 95 millones de pesos Sí Igual es barato El precio Digamos respectivo de acá Sí 45, 48 mil dólares 90 metros cuadrados Mirador de la Taoma Estamos puros huyendo Vámonos para Venezuela Sí Yo creo que a ellos Les queda poco el comunismo <risa> Todo caso. <risa> ya, ya en tanto tiempo que... <risa> <risa> no, pero ahí tienen caso Cuba, vos profe. Todavía <risa> siguen soñando con la revolución. Ah, ¿verdad? Sí. Pues. sí y y tenía ya, mira, imagínate, 140 millones de pesos, 285 metros cuadrados es un departamento, pero ultra o sea, mega a... Sí, va toda raja, pues bueno. La que cuesta en la belleza dos ¿no? mil millones de pesos. Claro. ¿Mish? Oiga, por último, estos venezolanos tienen algo que echarle mano ya. ¿eh? Sí. En Venezuela, o sea, en Cuba no tiene nadie... Eh, o, poca, o muy poca gente tiene vivienda propia. Claro, es el Que echarle mano. Mira, mil dólares, 97 metros cuadrados. Está no, bueno, un Departamento amplio, por, por 50 palos, está buenísimo. Con razón, Luisito Comunica se compró como cinco propiedades por ahí. Sí. Oiga, ¿pero qué le pasó a este gallo, entonces? Ya, eh, en el último piso compró un edificio de 14 pisos en la estación central. Lo compró en blanco hace más de 3 años. Y hoy, con el 15% de pie, ya ha pagado unos 13 millones de pesos. Y dos créditos aprobados que tuvo que desechar. Está viviendo una pesadilla. Es uno de los miles de propietarios de departamentos de los 20 edificios fantasmas que están listos para vivir en la comuna, pero que la municipalidad les ha negado la recepción final porque aducen que fueron construidos fuera de la norma urbana. ¿Ah, ¿Recoleta Style, man? Claro. Estoy pensando lo mismo, Oiga, pero ahí está un jado de 2.0, ¿no? ¿En estación central? Parece que sí, ¿Eh? Sí. sí. En esta situación hay 15 mega edificios llamados popularmente guetos verticales y otros 5 de menor altura con 1.200 departamentos. ¡Ay, ay, ay! Igual son hartos, po. ¡Caleta, po! Uno de estos últimos es de los que compró Román. Hace 11 meses debió hacerse la recepción final. Cuando lo vi en 2018 no conocía a Santiago. Fue a mirar en San Miguel y Santiago Centro también, pero en Estación Central me dieron buenos precios y tenía bonita vista y se veía un bonito proyecto. Ahora me arrepiento. No tengo nada. Se queja el ingeniero, quien llegó a Chile en 2017 y trabaja en una empresa de mantención de ascensores. ¿Usted no contó que Chile iba a despertar? Claro. <ríe> ¿Cuándo se dio cuenta que, eh, mm -hmm. de que había problemas? En septiembre del 2021 me llamó la inmobiliaria para decirme que iban a hacer la escrituración, esperando la recepción final para que activara el crédito hipotecario. Fui a Venezuela, vendí mi casa en cinco mil dólares, cacha. Cinco mil dólares, una cagada. Nada, bo para pagar los gastos. Pasó octubre, noviembre y en enero de 2022 me dicen que no tienen recepción final. Me dijeron que hay un tema con los balcones, que están por fuera de la acera y no por dentro como debería ser. El peor de los escenarios es que demuelan, lo que no me gustaría para nada, ya que han pasado bastante tiempo y el problema es que ya gasté el dinero, se acabó el departamento propio. Oh, oh Pobre cabrón. ¿Qué implicancias ha tenido que no se le entregue en su departamento Mucha El dividendo Me quedaba entre 88 Y ahora la cuota va en 550.000 Por el aumento de lo Y la tasa de interés Además Para que me lo den Tengo que demostrar ingresos Por un millón de pesos Y yo gano un millón cien Así que he tenido que trabajar Sábados, domingos Para hacer hora extra Y llegar a ese monto También sigo arrendando Pago 500.000 en San Miguel Uy uy uy Prefiero ¿Qué? pagar por dividendo Y no por arriendo Yo quería que Mi beba naciera Cuando estuviéramos En el departamento Pero ya tiene cinco meses de nacida chuta. Chucha. ¿Tiene esperanza que se lo entreguen? Le digo la verdad, tiendo a ser positivo, pero llevo muchos meses y se me está acabando el optimismo. La espera significa llenarme de paciencia, pueden pasar un año, meses y días y no es la incertidumbre horrible y no sé qué hacer eh, no ha pensado recuperar el pie y ver en otro lado lo que firmé en la promesa con la inmobiliaria es que si desisto pierdo el 10% del valor del inmueble es como si perdiera todo un pie, es mucho pero tampoco lo he visto con abogados porque he estado esperando y teniendo pequeña fe en que sí pueda negociar con ellos más adelante me dieron la opción de cambiarme un edificio con entrega inmediata pero los precios no se comparan chucha pues. Oye, venga. y qué dice el municipio porque algo, algo tiene que decir. Po. Sí, ¿por qué dice? Mediante una declaración enviada por escrito a través del Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz cuenta que ha estado en conversaciones con el ministro de Vivienda, Carlos Monte, y la Seremi de Vivienda para dar una salida razonable al conflicto, puesto que no es conveniente tener elefante blancos. Esperamos que en el corto plazo esto se resuelva y que existan compromiso de todas las partes, principalmente del mundo inmobiliario, para que esto nunca más suceda en nuestro país y que nunca más se transforme una comuna en zona de sacrificio ur urbano, como ha sucedido en la Estación Central, dice la declaración señala que se ha acreditado que estas construcciones sobre todo los mega edificios generan daño a los barrios en donde se emplazan y que sus permisos fueron otorgados de manera ilegal por la administración anterior <risa> la clásica claro la clásica. ya en julio pasado la el presidente de la fundación defendamos la ciudad patricio germán alertó que serían unos 20.000 departamentos listos para ser habitados que no tienen la visa del municipio 20.000 20.000 ay, ay, ay. y señaló que algunas de las construcciones involucradas están dispuestas a compensar económicamente a la comuna para mejorar los barrios, pero... No sé, profe, a mí me parece muy demasiado sospechoso esta cuestión. Sí, porque son muchos departamentos, es como... no sé. no momento te, te, te lo expropian. ¿No será de repente que a lo mejor los compañeros pensaban que eh, Chile de verdad había despertado, que la prueba iba a ganar y iba a arrasar y que el se iba a estar a la vuelta de la esquina y, y los compañeros revolucionarios podían tener un departamento? No sé, estoy hablando muy fino a lo mejor, <risa> pero podían tener un departamento gratis. <risa> Yo creo que por ahí podría ir así como: ya, esto nos está ocupando, expropiése. Claro. A, y a lo ah. Carmen Hertz. Te pagamos el 5% mejor. y el resto en vales de la revolución Exactamente <risa> Porque son muchos, pues profe ¿Y cómo van a ser todos eh, los permisos que sean de manera ilegal Y todos los permisos que afecten la calidad, digamos De la vista o de la weá que sea en, en el barrio, el javi también Exactamente lo mismo ¿Y por qué no pasa en, otro, en otros sectores? ¿O pasa mucho menos, digamos? ocho sospechoso, profe. Sí. El otro que tiene un edificio parado, no sé, ¿hace cuántos años ahí? Son como seis, pero ya la Contraloría le ha dicho ya por todos los lados que tiene que dar la, la cuestión final. Más encima el huevo va a tener que pagar la plata de las farmacias populares que... <risa> claro, que están quebradas. Ay, comunismo, no lo entendería. <risa> no lo entendería, exactamente. A otro que no lo entendemos, ¿Mm? y que este sí que podría decir que es más huevo, ¿Qué le pasó a este weón? O, o se avivó, no sé, po. ¿Y ha curado qué anda? No se sabe, pues Fernando Sola Barrieta. Soba la prieta. La prieta. ¿Qué pasará con él? Porque hay que recordar que el loco volcó su auto y lo dejó ¿Ya? botado Ah, y lo dejó tirar, weón. Sí, po. Y se fue para la casa. Sí. Y no llamó a nadie weón. <risa> no. <risa> el weón, cara raja. A lo mejor llamó <risa> a alguien para que se lo lleve nomás. De herido como postre, weón. Esto caso, ¿no? le digo, pero como botón de oro. <risa> eh, eh, iba Fernando Sobalaprieta con Martín Larraín y entran en un par. <risa> <risa> <ríe> el accidente de Fernando Zorobarrieta con su vehículo en la Ligua no dejó indiferente a nadie por la extraña situación del suceso. El periodista y animador de ESPN volcó su BMW X4 en la ruta sin cororte durante la madrugada del sábado. Y tras no mostrarse públicamente durante el día, apareció en la noche retomando sus funciones como animador de la fiesta costumbrista de Cabildo, donde manifestó estar vivito y coleando. <ríe> y si va a animar una fiesta sí. es como, ¡ay, ¿qué guate te pasó hoy día? no, me levanté, me lavé los dientes volqué el auto y me vine a trabajar claro, pero la situación que todavía no ha sido aclarada públicamente por Sola Barreta, sigue dejando interrogantes sobre todo en el área legal, Luis Galvez abogado especialista en derecho penal, explica que la historia del rumbo legal dependerá de si la persona cumplió con los protocolos de la ley de tránsito, la normativa que rige esta materia señala que todo accidente de tránsito la persona involucrada en el mismo tiene la obligación de concorrer a la comisaría de carabineros más cercana para autodenunciar, se indica Galvez. El abogado Oca continúa diciendo que la autoridad policial toma nota de eso y realiza la alcoholemia pertinente. Si Solabarrieta cumplió este protocolo de ir a la comisaría y decir que no hubo accidente con terceros en principio, no habría problemas. Aunque todo cambia si no se cumple con la formalidad legal y además el involucrado se da a la fuga. De acuerdo con Chávez, esto genera dos consecuencias inmediatas. Primero, se presume culpa, ya que se da a la fuga por provocar el suceso, obviamente. Claro. Segundo, también se puede abrir una causa penal debido a a su no comunicación con la autoridad competente con el objetivo de evitar una prueba de alcoholemia. La noche de este domingo es el cierre del evento en Cabildo y se espera la participación de Sola Borrita como animador del show. <ríe> ah, pero no se ha aclarado aún que el weón sí efectivamente fue a la comisaría e hizo la autodenuncia, a lo mejor se hizo el co-test. O si fue él, pero tendría que declarar que el auto se lo robaron, no sé. Po. Es sospechosa la verdad, oye... Bueno, ¿Cómo? ¿No se mató? No, y se echó los postes de luz, y esos postes de luz cuestan por lo bajo 4 millones, cada uno. Nah, pero ese weón tiene para pagarlos, creo bueno, yo. Bo. Bueno, en todo caso, sí, bo, pero... Do, dos fotos de Libet en, en, en OnlyFans y chao. <risa> en todo caso. <risa> sí, bo. Pero el weón dejó para de la cagada el auto, ¿perdida total o no? No, no creo que sea pérdida total, es que ¿No? el, el tema del seguro también es complejo Sí pues Porque si no hizo la declaración Pero el weón tiene que haber ido muy curado en todo caso, si es que para volcar un auto A menos que, es que, no, no, no, no sé cómo puedes volcar un auto si vas bueno y sano o vas en tus cinco sentidos manejando, tenés que ir muy rápido ...y pasar por un bache... ...no sé... ...alguna weá ...que te pueda volcar el auto... ...o que se te cruza un animal en el camino... ...y e por tratar de esquivarlo... ...te volquí... ...también... sí si podría darse ese caso... ...también... Eh, o, a, ...o algún otro conductor... Que te tire el auto encima, que, que el otro conductor vaya curado y, y te haga volcar. O te quisieran hacer un portonazo, no sé. También, pero es que si te pasa eso, tú vas y lo declaras. Sí, bo, si ese es lo raro, que este huevo no ha declarado nada, y más encima después no sale animando y dice, no, estoy vivito coliendo. O sea, si el loco eh, hubiera sido inocente, hubiera ido inmediato a carabinero, se imagina que iba curado. No, mi <ríe> este huevo ni era más cosido que la cresta. Y sobre todo, fiestas, eh, o sea, eh, días de festividades de, eh, de 18 de septiembre. Fiestas costumbritas, no, weón. No, este huevo ni ha cosido. Se <ríe> sí, me imagina que sí, güey. No, no, lo van a llamar después de declarar. Y para mí que se arrancó nomás. A <ríe> lo mejor la misma Ivetro fue a buscar al güey dijo que era tripiola. No sabía nada que por la patente lo iban a cachar. Claro. <ríe> complejo, complejo raro, ¿eh? sospechoso raro, sí, muy sospechoso oye, el... la otra noticia que nos queda eh, es bastante, puxa, eh, eh, es, es como triste incluso sí, mire, esta yo la vi al vuelo eh, no la leí en profundidad pero sí, obviamente me pareció muy como triste el caso claro y este es un como tan weón como para pal, pal, el pal sistema judicial. No para la víctima, obviamente. No, sí, igual vale, ella también tiene algo de culpa. Sí. sí. A ver, veamos, pues, sí. profe. La historia de Nardi estuvo seis meses en la cárcel por error en Narcotest. Fue detenida por la PDI en el control de aduana Rioloa en la región de Tarapacá. Nardi Rivera tenía 25 años cuando pasó 6 meses y 4 días privada de libertad injustamente en la cárcel de Iquique. Ella fue detenida el 5 de marzo del año 2016 en el control de aduana Rioloa en la región de Tarapacá. En ese procedimiento, funcionarios del Servicio Nacional de Aduana encontraron en su equipaje 3 tarros de queratina para el cabello. Esa hueá de queratina se usa para, ir, para alisar el cabello, entiendo. Me parece que sí, sí. Yo no lo sé porque soy pelado, entonces... <risa> en ese entonces yo ya llevaba tres años viviendo en Chile Con situación migratoria legal Yo vivía y trabajaba en Tocopilla Pero había ido a visitar a mi familia a Bolivia Una amiga que es peluquera me encargó la queratina Porque allá es más económica cuenta Pero es boliviana, venezolana, ¿dónde está eh, Parece que es boliviana los funcionarios de Adona cuestionaron la procedencia de los potes de queratina y le dijeron a Nardi que debían hacer una prueba de campo para narcotest. Yo no tuve ningún problema, tranquila, les dije que lo hicieran, yo no tenía nada que esconder, comenta, sin embargo, la prueba dio positivo a la presencia de cocaína. Oh. Yo no lo vi cuando el funcionario hizo la prueba porque estaba eh, dándole la espalda, solo vi que manipuló algo y luego dijo que positivo a cocaína. Yo les decía que era inocente, lloraba y les insistía que solo era queratina para el pelo. Al rato llegó la PDI y me dijeron que estaba detenida por tráfico de droga. En ese momento perdí la noción del tiempo, recuerda. ¡Qué potente igual, güey! Oye, oh, igual es la verdad, ¿eh? Sí. Nardi fue detenida y formalizada el día siguiente en el Tribunal de Garantía de Quique. Tras la audiencia, Nardi quedó con la medida cautelar de prisión preventiva que se extendió hasta el 13 de septiembre del mismo año. Ese día la liberaron tras un peritaje o contraexamen del Instituto de Salud Pública que determinó que ningún que nunca hubo siquiera una pizca de droga a los tres frascos de queratina. ¡Oh, la mala cueva, güey! ¿Y qué el güey la quiso Eh, <ríe> No sé, güey. No sé. ¿Por qué? No sé. La verdad no... No. Es porque soy negro, ¿verdad? no Claro. No sé cuál habrá sido la lógica del funcionario. No sé. Extraño, extraño. Fue demasiado duro. Para mí adentro, un día eran como 100 días. Ya pasaron 6 años y aún siento un dolor muy grande que no me recompensa con nada, dice Nardi sobre su estadía en la cárcel. Cuenta que evitaba interactuar con las demás reas porque yo sentía miedo y todo lo que decía allí podía ser usado en tu contra. Cuando dije que era inocente, comenzaron a hacerme bullying, se burlaban y me insultaban. Estaba el grupo de las colombianas, de las chilenas y de las peruanas, de las bolivianas, yo estuve todo el tiempo sola, porque no quería tener problemas con nadie, pero eso en la cárcel es inevitable, relata. El día comenzaba a las 8 am cuando funcionarios de gendarmería recorrían los pasillos de los módulos abriendo bruscamente las celdas de la interna. En el casino, dice Nardi, había que hacer una fila con una bandeja. El desayuno era un pan untado con huevo y, y té. Debías llevar tu propia taza porque si no, no te daban. En el caso del almuerzo, lo que más se comía era un caldo con, con huevo revuelto y tres papas repartidas en el plato o arroz con chorito. Cuando tenías suerte te daban una manzana, recuerda. ¡Wow! Chucha. Por lo menos comían arroz con chorito. Por lo menos. Sí, ¿De qué se queja? Ah, sí, Nadie... si boliviana. ¿No conoces el de marisco. <risa> claro. <risa> Nardi asegura que los primeros meses bajó 10 kilos por pura depresión. Me acordaba de cuando era estudiante de ingeniería en Bolivia y pensaba en mi familia. Eso sí, siempre lloraba en mi celda y nunca delante de otra interna porque no podía mostrar debilidad. Según ella, solo una vez al día sonreía. Era después de las 16 horas cuando todas las reas ya habían sido encerradas en su celda. Me subí arriba del camarote y por unos eh, cuadrados pequeños que había en la ventana alcanzaba a ver los últimos rayos de luz del día. Era una alegría inexplicable poder ver el atardecer, porque luego había oscuridad hasta el otro día. También podía ver un poco el cerro y alguna ave relata. Wow. ¿Y en qué cárcel estuvo, profe? En la cárcel de. <risa> de Cali. <risa> ¿Qué onda, pero si acá las cárceles son como. eh son como campamentos po, profe. Sí, acá las cárceles sobre todo las de mujeres po. las cárceles de mujeres son como ir a no sé o un paseo de curso ah, sin todo caso el Proyecto Inocentes es una iniciativa de la Defensoría Penal Pública que busca visibilizar los casos de personas inocentes que han estado presa, eh, eh, privadas de libertad. Carlos Mora, defensor nacional, conversó con Nardi, quien le contó su historia. Ella era una mujer de familia sin antecedentes, con estudios superiores, a quien lice y llenamente le embarraron la vida. Nuestro sistema procesal puede cometer errores, no es infalible. ¿Cómo se le explica a una persona, después de estar seis meses en la cárcel, que la prueba de campo supuestamente científica falló? Uh. A ver... ¿Habrá fallado como tal la prueba? ¿O habrá sido mariconada de la gente que le tocó? Es que eso es lo raro porque por, Es raro la ¿Por qué un funcionario va a hacer eso? No, no sé, de repente porque el weón está atincado Porque a lo mejor la mina le habló mal Porque no sé a tanta cuestión, eh, porque a lo mejor eh, el weón es racista, no sé, pues, profe, sí, pero tantas es que, cosas, es que igual le esté cagando a la vida a una persona. Bro. Pero es que hay hueones que son cuáticos en ese sentido, y si tienen un poco de poder, no están ni ahí. Wow. Eh, bueno, yo quiero creer que a lo mejor la justo de esa prueba estaba mala, pero ya tenerla seis meses weón, para averiguar que una prueba está mal. O sea, igual se demoraron eh, mucho en hacer una contraprueba también. Demasiado, pues, profe. Porque ya por último verifica con otra cosa pues, ah, pues, sí. en el mismo momento si no podéis llevarte eh, a una persona por la primera impresión o la primera prueba que hace tenéis que corroborar todos esos datos pues. Sí, tendría que lo he hecho mucho más rápido claro <ríe> pero él le ha tenido seis meses y por eso le preguntaba profe en qué cárcel estuvo porque se, ella cuenta que la cárcel era bien como estricta en ese sentido que las reas la encerraban a las 16 horas que mmm, que ella poco podía ver la, la luz del día eh, y yo como le digo las cárceles por ejemplo de acá de Santiago eh, yo sé que son campamentos de verano para las minas porque les permiten hacer las cosas que quieran eh, salen a la hora que quieran al patio y eh, no tienen ningún protocolo como establecido de hecho son terriblemente amigas de las gendarmes que están ahí también es que a lo mejor en esta cárcel, la cárcel de Quique a lo mejor en esta cárcel es una cárcel concesionada debe ser de esa cárcel modelo pero ahora lo que toca es hacer platita ¿Mm? Platita, platita, platita ¿Platita? Sí, porque lo más probable, o sea, si, si era inocente y por una mala prueba ya tiene todo el derecho a demandar al Estado por esos seis meses Uh, pero ahora que demanda el Estado que le salga un fallo eh, favorable, van a pasar años, po. Sí, pero igual yo creo que le puede sacar platita Ojalá, ojalá. Sí, por, porque. Por todo lo, todo lo mal que pasó acá. Uh -huh. Y si está mintiendo, que se pudre nomás. Claro. ¿Eh? <risa> Ni el mar va a conocer. Claro. <risa> no, pero yo creo que no sé ¿eh? Oiga, vamos a una pausita, profe, y ya volvemos con uh, Chiraldian Capital de los Simios.